Hola, muy buenos días. Buen día para todos, para toda la audiencia. Bienvenidos a esta sesión inaugural de la sala dedicada a la temática de los recursos hídricos de la Semana Medioambiental Iberoamericana. Esta sala va a estar abierta durante toda esta semana y a lo largo de la misma estaremos realizando una sesión en esta misma hora. Eh, destinada a hablar del agua, de los recursos hídricos. Estas sesiones han sido coorganizadas por la Secretaría General Iberoamericana, por la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, a cuya Secretaría Técnica Permanente yo represento y formo parte de su equipo, y también por el Fondo de Cooperación para Abastecimiento y Saneamiento de la Cooperación Española. La CODIA, la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, pues os da, por tanto, la bienvenida a esta sala eh, y eh, trabaja en alianza con el Programa Hidrológico Interguber Intergubernamental de la UNESCO en gran parte de, de su programa de trabajo y es por ello que invitamos a la UNESCO también a dar unas breves palabras de saludo. Esperamos que durante toda esta semana nos acompañen todos ustedes y les resulte de interés las sesiones que, que la agenda de la Semana Medioambiental Iberoamericana pueden ver, que estarán destinadas pues, a diversas temáticas relacionadas con el agua. Sin más, voy a dar paso a Miguel Doria, que es el hidrólogo regional para América Latina del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. Miguel Doria, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Conchita, es siempre un gusto enorme y un honor eh, estar con ustedes y empiezo naturalmente por agradecer la invitación a la CORDIA, al Gobierno de España y eh, por felicitar a la organización de este importante evento. Y aprovecho también para saludar a las distinguidas personas que nos acompañan hoy, a los países de la región de otras organizaciones, um, bueno, particularmente en este enfoque sobre agua, ¿no? Uh, América Latina... Caribe y Iberoamérica son conocidas por una cierta abundancia de recursos, la mayor cuenca del planeta, el Amazonas, está acá, el Plata también, la quinta mayor, uh, una serie de acuíferos bastante importantes como el Guaraní, el sistemas lagunares, el Titicaca titán, el mayor humildad del planeta también, el Pantanal, 95% de los glaciares, no tropicales, en los Andes, pero esto también contrasta, por ejemplo, con la zona más árida del planeta, el Atacama, ¿no? Y esta diversidad hídrica uh, es reflexionada en la riqueza cultural, social, ecológica, es una región biodiversa, por ejemplo, y económica de la región. Y esto pienso que pone en, desde ya en, en evidencia que el, el agua tiene un papel transversal en nuestras vidas, ecosistemas de nuestro planeta y su rol para los ODS. Bien, en las últimas décadas se avanzó mucho uh, respecto al acceso al agua. Basta recordar que la región fue la primera a reducir para mitad en la proporción de personas sin acceso al agua. Y esto cinco, cerca de cinco años antes de la meta que estaba prevista para los objetivos del milenio. Uh, pero también enfrentan a desafíos muy importantes, ¿no? Sea a nivel de, o cambios uh, demográficos a largo la última, las últimas décadas, urbanización, uh, uso del suelo y los incendios que afectan ahora también a una gran parte de la región. Son un, un ejemplo de eso. Sequías muy importantes también, uh, inundaciones, cambio climático y más recientemente el COVID que pone en evidencia también las vulnerabilidades y necesidades uh, que existen uh, a distintos niveles, uh, entre países, dentro de países, entre segmentos, principalmente los más vulnerables. Y, y bueno, recordar que el agua tiene un, un papel absolutamente transversal uh, respecto al desarrollo sostenible, respecto a los objetivos también del desarrollo sostenible. Sin agua es imposible erradicar la pobreza, es imposible erradicar el hambre. Es imposible garantizar el acceso universal a la educación de calidad, um, la igualdad de género, la sustentabilidad ambiental, el, la parte del clima. Um, o sea, el agua tiene un rol absolutamente transversal en el contexto de los ODS. Y cuando hablamos del ODS número 6 en particular... Um, estamos hablando evidentemente del acceso universal al agua potable, saneamiento y también extremadamente importante en tiempos de pandemia, la higiene. Uh, estamos en una región donde millones de personas, según la, las últimas estimativas, no tienen acceso uh, al agua y sabón para limpiar las manos. Un gesto tan simple que permite salvar uh, vidas en la propagación. Uh, del COVID, ¿no? Y esto porque el SARS-CoV-2 es un virus muy en lipídico y el agua y el sabón son los más eficientes para destruir uh, el virus. Y, pero se ha avanzado bastante en el acceso universal al agua y saneamiento. No, el agua, principalmente, el saneamiento quedó un poco para atrás, las zonas rurales un poco para atrás, periurbanas para atrás, segmentos más uh, vulnerables, la sociedad la también. Un poco para atrás. De forma que los grandes enfoques actualmente es realmente hacer este último paso para asegurar el acceso universal a parte de calidad de agua, un tema que, bueno, cuando no había acceso al agua no era tan importante, pero ahora um, la, las dificultades y problemas están en evidencia. Pero los ADS me gustaría destacar, en particular el C52, que la UNESCO tiene la co-custodia con UNESCO, o sea, implementar uh, la gestión integrada incluso mediante la cooperación transfronteriza. Y acá estamos hablando de cooperación, evidentemente, que es un, un, uno de los temas clave que manejamos, quer con UNESCO, quer uh, también con la CODI. Y a que es ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividad de programas relativos al agua y saneamiento. Bueno, y la voy a terminar en un segundo es acá que es obvio que la cooperación con la CODIA ha portado a resultados concretos en los últimos años organizamos más de 20 cursos en conjunto con, con la CODIA en temas específicos que nos parecieron clave para avanzar hasta la, la Agenda 2030 uh, mencionar tal vez solo en particular los tres cursos que organizamos sobre COVID en uh, formato virtual habitualmente son son en formato presencial y agradecemos mucho también a ICID por hacer estos cursos posibles, um, que contaron con más de 600 alumnos y que um, estoy seguro que en muchos países de la región permitieron una mejor uh, gestión ¿no? de esta situación tan difícil que enfrentamos actualmente. De forma que, uh, en conclusión, uh, agua es absolutamente transversal por las ODS, cooperación. Es salve entre países y organizaciones. Muchas gracias la CODIA, a ESI también, por uh, todo el apoyo que brindan en esta materia. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Eh, gracias por eh, tus palabras, por referirse a la CODIA de manera tan específica. Informar a la audiencia que el plenario de mañana, que tendrá lugar en la hora anterior a la sesión de mañana de esta sala, en la sala de plenarios mañana daremos una, una pequeña exposición de las actividades de de la CODIA, además de las otras redes, redes iberoamericanas eh, eh, a lo largo de este tiempo. Muchas gracias Miguel, muchas gracias a la UNESCO por tu apoyo y sin más eh, voy a pasar la palabra al, ingenio, al ingeniero Olmedo Cava Romano, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional para la, los Recursos Hídricos de la República Dominicana y al que agradecemos enormemente su presencia representando al secretariado pro tempore de, de, este, de este periodo de cumbres que se acaba de, de inaugurar la sesión inaugural y mmm, es un gran colaborador, República Dominicana, es un gran colaborador de la conferencia, de la CODIA y agradecemos enormemente esta estas, estas palabras de, de inauguración. Así que, Ingeniero Cava, la, la, la palabra es suya. Sí, buenos días. Gracias, Conchita. Buenos días y para todos, para todas los presentes. verdad. Nos complace dar una cordial bienvenida eh, en esta sesión inaugural de la serie de sesiones dedicadas a los recursos hídricos. Durante esta semana, la Semana Medioambiental Iberoamericana. La participación de ustedes, representación de los países de Iberoamérica, es un positivo augurio de la resonancia que tendrán estos temas ambientales, de recursos naturales y en particular los recursos hídricos. Es motivo también de esta invasión para nosotros verificar que hoy hay una distinguida audiencia de autoridades gubernamentales, de funcionarios y expertos de la región de Iberoamérica que se han convocado y se dan cita a esta hora para participar en esta sesión sobre el papel del agua en los objetivos de desarrollo sostenible, políticas públicas para alcanzar ¿verdad? los que hemos denominado ODS. Construir una agenda de agua a través de intercambios en espacios de diálogos en la materia de derecho accesible de acceso de agua potable y saneamiento, y la gestión integrada de recursos hídricos, es el objetivo que han trazado los jefes de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en ocasión de la 27ª Cumbre Iberoamericana celebrada en Andorra. En ambos temas, aspiramos a tener, mantener un lugar de preferencia en la escala de prioridades en la política pública de nuestros gobiernos. Es justo reconocer que debe inducir un descuido en la atención que merece el agua y saneamiento en las agendas de inversión, que es una de las áreas donde deben reforjarse de manera tangible la política pública. Los compromisos en torno al objetivo de desarrollo sostenible o de S6, la agenda de desarrollo, la agenda de 30 a 20 para garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento en todas las personas. No dan espacio para, no dan espacio para bajar el guardia. Considerando la situación de acceso del agua para consumo humano en muchos países de la región, es objetivo señalar que existe una brecha de acceso al agua entre población urbana y rural y esa brecha de calidad y también la brecha de calidad de servicio. De ponderarse el desarrollo de acceso del agua y la cifra de población servida en sistemas de acueducto, se evidencia una realidad poco documentada sobre la oportunidad de suministro de agua. En nuestro país, República Dominicana, por ejemplo, inclusive en zonas urbanas, donde reside una población de ingresos medios y altos, las horas de servicio por día y los días de servicio por semana son inferiores al estándar de los suministros continuos de agua potable. La población en los estratos sociales de menor ingreso o con mayor pobreza todavía son menos los favorecidos con las horas y los días de servicio. La situación de rezago de saneamiento con respecto al acceso de agua en algunos de nuestros países incluyendo el nuestro siguen siendo más común de lo deseado y precisamente en cuanto a la gestión de recursos hídricos también al progreso que conviene destacar tanto los relativos al concepto de gestión integrada de los recursos hídricos como en materia de planificación de recursos hídricos lo primero lo primero que se refieren a los principios y los mecanismos de gestión contemplada en la legislación del agua, un número significativo de países de la región que evocan y disponen de la gestión integrada. De recursos hídricos, como orientador comprensivo. En otros casos, como la República Dominicana, donde la actualización de la legislación del agua sigue siendo una tarea pendiente, la gestión integrada de recursos hídricos y la planeación de cuencas hidrográficas ocupa un, un espacio clave en los objetivos específicos y en la línea de acción de la legislación intersectorial, como es la ley número 12 del 2010 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de nuestro país, con una visión hacia el año 2030. En lo relacionado con la planeación de recursos hídricos, tenemos un significativo positivo, muy positivo, en varios países de América y Centroamérica y Suramérica, con sus programas de desarrollo hidráulico, sus planes de recursos hídricos y sus, y sus agendas de agua formulados y oficializados. En el caso de República Dominicana, se está actualizando el Plan Hidrológico Nacional del 2008, ahora estando en proceso de formulación el Plan Hidrológico de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Hídricos con el apoyo del gobierno español, específicamente de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, AECI, y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, FECA. Otros planes a escala de cuenca hidrográfica están en agenda. En algunos casos, en Latinoamérica se observan actualizaciones de esos planes, algo que ya hay tradición en la, en la península ibérica, la interacción de terceras y hasta cuartas ediciones o generaciones de los planes de cuenca y demarcaciones hidrográficas. Es obvio que hay tareas pendientes en materia de gestión de recursos hídricos y que conviene tener en agenda de aquí al 2030, incluyendo la legislación diseñar y Desarrollar los instrumentos de gestión y reglamentación para implementarlo en todos los niveles. En el contexto de los países que compartimos cuencas hidrográficas o aquí o acuíferos, como el caso específico nuestro, se requiere la intervención y el avance en la gestión mediante la cooperación transfronteriza. Recordamos que nosotros tenemos frontera con la Hermana República de Haití. Otra tarea que requiere mayor accionar. Es la protección y restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, montañas, humedades, los ríos, los acuíferos, los lagos, para de esa manera finalizar con todo un plan de estrategia que contribuya al desarrollo y entregar los recursos hídricos. Para finalizar, comparto con ustedes una iniciativa reciente en la República Dominicana, que aunque no sea novedosa en la región, ilustra la orquestación y participación de mecanismos para construir una agenda de recursos hídricos. El pasado 16 de junio del presente año, el señor presidente de la República, Luis Abinader, en un acto público, puso en manos del Consejo Económico y Social una propuesta de un pacto por el agua a ejecutarse en el periodo 2021-2036. Este plan fue formulado con las contribuciones de las entidades que conformamos el Gabinete del Agua, creado a final del año 2020. Y estas entidades, y estas entidades todas, construimos una propuesta de realimentación que se le presentó a la sociedad civil, a las universidades, a los gremios profesionales, Asociaciones de empresarios, federaciones de productores y grupos organizados comunitarios. Concluyo finalmente citando la palabra del señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, al momento del lanzamiento de esta propuesta, con un llamado a cambiar nuestro modo de relacionarnos con el agua. Cito textualmente como experiencia incipiente, pero con una visión renovada y esperanzadora. Cito, no podemos seguir viéndola, refiriéndose al agua, como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es necesario manejar responsablemente para nuestro beneficio y el de las futuras generaciones. Muchas gracias y agradezco las atenciones que nos han atendido en el caso de nuestra intervención. Buenas tardes. Muchas gracias, eh, Ingeniero Cava. Un placer haber escuchado estas interesantísimas palabras que creo que aportan mucho a este panel. Y ahora, sin más, eh, vamos a dar paso a la, a la mesa redonda, eh, que tenemos un tiempo muy reducido. O, o más reducido de lo, que, de lo que inicialmente siempre con la inocentemente en algunos casos imaginamos pero ha sido muy interesante esta sesión inaugural y permítanme dar paso a la señora Silvia Chávez que es la gerente de cooperación internacional de la Comisión Nacional del Agua de México y vicepresidenta del Grupo 3 para la región de América Latina y el Caribe, del Consejo del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. Silvia, te dejo la tarea de moderar la mesa redonda. Un placer, muchísimas gracias por aceptar la presencia tuya y la del resto de los panelistas. Muchísimas gracias, aprovecho para, por, la, por la presencia de todos los panelistas aquí y te, te dejo la palabra, Silvia. Muchas gracias, Conchita, muchas gracias. Buenos días a todos y buenas tardes a todos y a todas también, dependiendo del lugar de, de este mundo en donde se encuentren. Eh, agradezco a la conferencia de directores iberoamericanos del agua, quienes junto con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, han organizado diversas sesiones acerca de la temática de los recursos hídricos dentro de esta Semana Medioambiental Iberoamericana. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, para moderar esta, esta sesión. Eh, conscientes de que el agua es un elemento transversal que trasciende a diversos sectores económicos, las sesiones dedicadas al tema de los recursos hídricos abordarán la importancia del agua para un medio ambiente sano. Y esta primera sesión lleva por título El papel del agua en los objetivos de desarrollo sostenible, políticas públicas para alcanzar los ODS. Está dedicada justamente al objetivo de desarrollo sostenible 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, e inaugura la serie de sesiones dedicadas a los recursos hídricos durante esta Semana Medioambiental Iberoamericana. Y nos hemos planteado como objetivo de esta sesión analizar el estado de avance en el logro de las metas específicas del ODS 6. También reflexionar sobre cómo el logro del Objetivo Desarrollo 6 contribuye al avance de la Agenda 2030. Y también nos marcamos como objetivo identificar las acciones y políticas que deben reforzarse para asegurar su cumplimiento y con ello contribuir también a la Agenda Medioambiental Iberoamericana. Es un honor compartir esta sesión con reconocidas personalidades y expertos tengo el agrado de presentarles a los panelistas, a quienes agradezco su participación, sean bienvenidos. Y para no tomarme mucho tiempo de la sesión, eh, en su presentación quisiera eh, permitirme nada más mencionar su nombre y su cargo, pero el público puede consultar sus biografías en el sitio web dedicado a este evento. Agradezco la participación de Federico Propersi, jefe asesor técnico de ONU Agua. A Carlos Esteves, Esteves exdirector de Agua de Chile y consultor del Programa Hidrológico Intergubernamental. A Pablo González, director del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Y a Oriana Romano, jefa de Unidad de Gobernanza del Agua y Economía Circular en las Ciudades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Antes de dar paso a la primera pregunta para los panelistas, eh, quiero invitar al público que nos acompaña el día de hoy para que si gustan hacer alguna aportación, algún comentario relacionado con la sesión, lo pueden hacer a través del chat eh, que está habilitado para que dejen sus preguntas por escrito. Y bien, la primera pregunta está relacionada con el ODS-6. El ODS-6 encamina a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. La actualización de los informes de progreso del ODS-6 recientemente publicados por ONU Agua muestra que en el espacio iberoamericano la cobertura de agua potable es superior a otras regiones del mundo. La primera pregunta para los cuatro panelistas sería, ¿cuáles creen? que son las principales políticas, instrumentos o hitos del espacio iberoamericano que han contribuido o permiten contribuir al avance del ODS-6. Y cómo están implementando los países de la región la gestión integrada de los recursos hídricos y de manera particular la cooperación regional y transfronteriza. Te pediría Oriana Romano eh, que iniciáramos con tu respuesta, por favor, si fueras tan amable, te cedo la palabra. Y les recuerdo a los panelistas que tienen cinco minutos máximo para expresar sus respuestas. Oriana, adelante. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Estoy encantada de poder contribuir a este, este debate tan interesante. Muchas gracias también por por las palabras de, de abertura. Eh, una pregunta difícil, eh, sobre todo considerando el contexto tan uh, diversificado en, uh, en la región. Tengo a precisar que aunque el porcentaje de la población mundial y también en la, en la región eh, en cuanto al acceso a agua potable haya aumentado desde el año 2000 alcanzando por lo menos a nivel mundial un 80% de la población, todavía hay desigualdades en cuanto al alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible ODS que eh, cuenta con un acceso a un saneamiento gestionado de forma segura nosotros, yo trabajo en el programa de gobernanza del agua, la OCDE que se coloca dentro del centro de de, de, de una, una, una, un del centro de desarrollo de políticas sostenibles y también de ciudades y regiones y una particularidad que tenemos que tener en cuenta es la diversificación del logro de este objetivo a nivel territorial si sí, hay a nivel de países un alcance hacia el logro de este objetivo, a nivel territorial, por ejemplo a nivel urbano y rural, hay muchas diferencias en cuanto al acceso seguro al agua y al saneamiento. Y lo que tenemos que considerar también es que la pandemia de la COVID-19 ha aumentado la importancia del acceso al agua de saneamiento, como ha sido ya mencionado, el hecho que, se, que se, muchas personas, también la región latinoamericana, carecen acceso al agua eh, es, es algo fundamental sobre todo nosotros lo hemos relevado en, en, una, en, en el ámbito de las ciudades en cuanto a, la, a toda la parte de la, de la parte suburbana de las ciudades donde hay eh, espacios informales también. Uh, en algunos informes de la OCDE, como que hemos trabajado en la región, por ejemplo, varias veces en Brasil, a, a la, acabamos de publicar un informe sobre gobernanza de agua en Perú, uh, el año pasado en Argentina, hemos eh, identificado que en cuanto a la gobernanza se han destacado mm, numerosas mejorías. Pero también hay objetivos que se tienen que alcanzar, por ejemplo, el informe de gobernanza del agua en Argentina muestra que en 2016 el 80% de la población argentina carecía de infraestructura básica de saneamiento y el 30% no tenía acceso a agua potable. Eh, la gobernanza de agua en Brasil, en ese informe, eh, arroja luz sobre las importantes disparidades entre eh, zonas eh, distintas, por ejemplo, las regiones del norte del Brasil, caracterizadas por sus bajos ingresos y también... Eh, con una tasa más baja de acceso al agua corriente del, del país. En Perú, por ejemplo, de esto del último informe que acabo de mencionar, el país alguno está totalmente en camino de alcanzar las metas del ODS-6, dado que 3 millones de peruanos carecen de acceso al servicio de agua, el 25% no tiene acceso a servicio de alcantarillado. Hay algunas medidas importantes que han, se han logrado desde varios países, como por ejemplo, una es eh, una claridad en cuanto a quién hace cosas y a un marco institucional, como por ejemplo en Argentina, ha, ha logrado importantes eh, hitos en la mejora de las políticas de aguas a partir del Acuerdo Federal del Agua en 2003. Eh, en otros países como Brasil se ha fortalecido la cooperación intergubernamental a través de un mecanismo multinivel, entonces, donde se desarrollan capacidades a nivel de Estado, a nivel de municipalidad, que tienen responsabilidad en cuanto al alcantarillado, por ejemplo. Y en Perú, la Política Nacional de Sanamiento ha establecido como objetivo lograr el acceso universal y sostenible al agua de sanamiento, teniendo como metas específicas la de ampliar la cobertura mejorar la calidad del agua y promover el uso sostenible de los servicios de saneamiento. Entonces, muchas cosas que todavía se tienen que hacer, pero muchas que se han hecho oh, ya. Y concluyo esta parte solamente para decir que es importante para alcanzar esos objetivos Uh, fortalecer la gobernanza del agua, o sea, todas esas características, condiciones que pueden ser catalizadoras hacia un acceso a los servicios como una, uh, una medida para un fin. Entonces, asignar y distinguir claramente los roles y las responsabilidades para el diseño de la política del agua, gestionar el agua a la escala apropiadas, fomentar la coherencia de la política, porque no podemos hablar... De acceso a los servicios sin considerar el efecto de la contaminación en la gestión de los recursos hídricos apropiado, adaptar el nivel de la capacidad a los desafíos, mejorar los datos, mejorar el acceso a la financiación, todos estos que nosotros hemos identificado como principios de gobernanza del agua. Y por ahora lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Soriana. Muchas gracias por tu participación. Se eh, da ahora la palabra a Federico Propersi, por favor. Muchas gracias, señora Chávez. Gracias a los organizadores por invitarme a esta importante sesión. ONU Agua es el mecanismo de coordinación de las Naciones Unidas para todo lo referente al agua dulce y reúne a 33 organismos de ONU, UNESCO, evidentemente y más de 40 organizaciones asociadas. En la familia de ono agua, los organismos custodios del ODS-6, como, como UNESCO, por ejemplo, son responsables del monitoreo y la elaboración de informes para los indicadores globales del ODS-6. Hace unos meses que se publicaron los datos más recientes sobre el ODS-6 y ahora sabemos con seguridad que estamos muy lejos de lograr el ods -6. Seis, y que en algunas áreas es necesario acelerar el progreso hasta cuatro veces si queremos lograrlo para el año 2030. Es por ello que el año pasado el sistema de, de la ONU creó el marco global para la aceleración del ODS-6, que es una iniciativa unificadora para reunir a todas las, las partes interesadas y asegurar que la crisis del agua siga causando de alta presión política. Según los datos más recientes, las áreas urbanas de Latinoamérica ciertamente causan... El acceso adecuado a agua potable y al saneamiento, como mis colegas dijeron también. Sin embargo, entre las áreas urbanas y las áreas rurales, aún persisten importantes desigualdades en el acceso a estos servicios. Por ejemplo, si se observa el acceso total, Latinoamérica muestra cifras similares a las del resto del mundo para, la, para el agua potable, más o menos 75%. Y cifras por debajo del promedio para el saneamiento, 34% contra 54%. Comparando con el quintil más rico de la población, el quintil más pobre tiene un 25% menos de acceso a agua potable gestionada de manera segura. La gran brecha en materia de asequibilidad es también un problema. Por ejemplo, el quintil más pobre puede llegar a pagar por esos servicios proporcionalmente hasta dos veces más que el quintil más rico. Muchos países en diferentes partes del mundo cuentan con pocos datos en materia de gestión de aguas residuales y calidad del agua ambiente. Aún así, Latinoamérica tiene resultados por debajo del promedio mundial. En particular, Latinoamérica es la región que reportó el menor grado en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, 43 de un promedio global de 54, y tan solo cinco países reportaron tener más del 50% de la superficie de cuencas transfronterizas sujetas a reglas operacionales para la cooperación en materia de aguas. Eso es el 6.52 que medía el DC. Los demás países no han reportado bajo este indicador. En suma, pienso que la disponibilidad de datos y la voluntad política habrán logrado incrementar el acceso al agua potable y al saneamiento en zonas urbanas, pero aún se puede hacer mucho en las zonas rurales y perurbanas, como también en todas las demás áreas de los 16 para lograr una verdadera gestión integrada de recursos agua. Gracias. Muchísimas gracias Federico, estás perfecto en el tiempo, te agradezco. Eh, ahora le cedería la palabra a Pablo González, por favor, si fueras tan amable, Pablo. Muchas gracias Silvia y aprovecho en mi primera intervención a agradecer a la Secretaría, a agradecer a todos los que organizadores y saludar a, lo, a los panelistas y a los presentadores eh, no los quiero aburrir con números, eh, creo que desde, desde las presentaciones anteriores de, de Oriana y Federico y hasta la presentación del, del ingeniero eh, Romano y de, y de Miguel, que oh, no, no los voy a aburrir, pero la, la pregunta entiendo yo que es en comparación a otras regiones, no y algunas cosas saltan por obviedad la obviedad es que la, la región, particularmente Latinoamérica, tiene una gran abundancia en cantidad de agua, eh, pero claro, como ustedes lo, particularmente Miguel lo planteó muy bien, con una gran, eh, una, un problema de distribución tanto estacional como, como geográfico, donde tenemos grandes eh, asentamientos y poblaciones en el Pacífico, donde no hay agua, eh, donde carecemos de agua, y hasta con algunos desarrollos en los últimos años, a partir de los años 90, eh, cambios de uso de la tierra que han llevado a, a, a sequías que le adjudicamos al cambio climático, pero que en la realidad eh, son ocasionadas son sequías agrícolas o sequías económicas, eh, en zonas donde, donde sabíamos que había eh, déficit de agua. ¿no? Eh, entonces, ¿por qué estamos mejor? Bueno, por parte... Esa abundancia de agua, aún con los problemas de calidad de agua, aún con los problemas de distribución, la abundancia de agua ayuda. Eh, por otro lado, si uno mira, y en particular nuestro Departamento de Desarrollo Sostenible, eh, desde el año 63, que viene trabajando en, en una visión de gestión integrada de recursos hídricos en cuencas transfronterizas, eh, ejemplos son, por ejemplo, la Cuenca del Plata, donde toda la cartografía, toda la base de la Cuenca del Plata se trabajó desde con el apoyo de la OEA, Amazonía y, y muchas otras cuencas transfronterizas en Centroamérica. Yo tuve la oportunidad de trabajar por muchos años en la cuenca del San Juan, entre Costa Rica y Nicaragua, eh, eh, Río Paz, entre El Salvador y Guatemala, Motagua. Hay un montón de esquemas transfronterizos y muchos esquemas, sobre todo, basados en arreglos entre municipios, que han sido tal vez más exitosos que los arreglos a nivel eh, central o nacional. Sin embargo, el, el problema tal vez permanece en que esas eh, unidades de cuenca o de gestión de cuenca realmente sean operativas. Eh, planes hay muchos, por muchos lados, ¿no? eh, y, y me estoy saltando, y pido perdón porque ustedes cubrieron esto, pero me estoy saltando el gran salto del, del objetivo de desarrollo del Milenio 7 al objetivo de desarrollo sostenible 6, ¿no? Donde el objetivo de desarrollo 6 nos pone en el centro la gestión integrada de recursos hídricos, lo que en sí mismo es un desafío inmenso, porque seguimos hablando, y yo miro para atrás, hace 30 años cuando empecé trabajando con el INDRI, en, en la cartografía, como especialista en sistemas de información geográfica, tratando de conciliar la información que teníamos por unidad administrativo política con unidades de cuenca, y hoy seguimos hablando de lo mismo, porque tal vez seguimos hablando entre los mismos. Entonces, el, el desafío entiendo que, que, que continúa. Eh, y después vamos a, creo que vamos a tener tiempo de hablar un poco más, pero creo que tal vez eh, para ir sembrándolo eh, hay problemas estructurales de fondo, tanto en, en, las, en las estructuras económicas como de gobierno, y ustedes hablan de gobernanza, en una región donde tenemos estados federales, donde hay algunos arreglos entre estados o provincias o departamentos, estra, estados unitarios o centralizados, que, que lleva una, a una gobernanza al agua totalmente distinta, con desafíos totalmente distintos, y en una región que, hay que decirlo, todavía muy polarizada políticamente, ideológicamente, que lleva muchos, muchos avances que hoy medimos, y ustedes miden, los que están midiendo esto desde Naciones Unidas, y cinco años de atrás vamos para atrás. Eh, entonces, eh, en, as, avanzar en consensos políticos sociales que lleven de políticas de gobiernos a políticas de Estado, es, eh, creo yo, es, es, es la clave para, para poder avanzar eh, sosteniblemente. Y, no, y perdón porque ya me metí en otros temas, pero voy a parar por ahí. No, te agradezco, este, Pablo, muchas gracias por tu, tus aportaciones. Eh, quisiera ceder la palabra ahora a Carlos Esteves, por favor. Adelante. La pregunta, lo que yo destaco, es que ¿cuáles han sido las principales políticas, instrumentos o hitos en el espacio iberoamericano que han construido o permiten construir el avance de los 16? Y yo creo que más que políticas e instrumentos, las hay y relevantes, pero lo central para mí es un hito. Primero quiero señalar que no es fácil responder desde promedios regionales, ¿no? especialmente por la diversidad cultural, geográfica y por la heterogénea hídrica. Hay un poema del antipoeta Nicanor Parra que, que básicamente señala, somos tres personas, tenemos tres panes, en promedio tiene un pan cada uno, pero yo soy, yo soy dueño de los tres. ¿Ah? O sea, los promedios pueden ser engañosos. Ahora, la tendencia incremental en la cobertura de agua potable y en menor medida en los sistemas de saneamiento y higiene en América Latina y el Caribe ya se venían reflejando con la, agenda, con la Agenda del Milenio, del año 2000 al 2015, donde justamente América Latina logró cumplir con sus metas. ¿Ah? Esto sigue progresando con la Agenda 2030, ¿ah? en 2015 al 2030, pero hay que recordar, se acaba de mencionar, que los objetivos del Milenio se acotaban básicamente a lo que hoy son los, las metas 6.1 y 6.2 del ODS-6. O sea, los ods tiene un enfoque más ancho, que es la gestión sostenible del agua, donde el derecho humano al agua potable y el derecho humano al saneamiento son las primeras dos metas la gestión integral del recurso hídrico es la meta 6.5, pero hay un enfoque más global ¿Vale? un aspecto relevante en, otro, en nuestra región a mi juicio es que es la más urbana del mundo en desarrollo esta situación ha permitido que al focalizar sus inversiones en los principales centros urbanos por parte de varios países haya logrado reducir esta brecha en los promedios nacionales algunos datos básicos, la población estimada de América Latina y el Caribe, incluyendo a México en este caso, es de aproximadamente 667 millones de habitantes, unos 430 millones en América del Sur, unos 80 millones en América Central y el Caribe, unos 128 millones en México, y se si agregaron a la península ibérica otros 57 millones. Pero el promedio, en promedio, el 81% de la población de la región es urbana, pero hay grandes diferencias entre las subregiones, ¿eh? Especialmente porque México y Sudamérica representan ya el 84% del total de la población. Los pequeños países del Caribe, por ejemplo, no superan en promedio el 50% de la población urbana, con diferencia importante entre ellos. En Centroamérica es del orden del 59%, en México es del orden del 81% y en Sudamérica del 84%. ¿no? Entre que en España un 82% y en Portugal un 66%. Pero yo no me voy a referir ahora a, a, a la situación de la península ibérica. Bueno, yo decía lo anterior, porque entonces, según Naciones Unidas, el foco del problema para reducir la brecha de las metas 6.1 y 6.2 está básicamente en las áreas rurales, ¿no? ya, era, ya se ha mencionado. Y hay que mirar eso sí con cuidado, este 75% de la población de América Latina que accede de un modo seguro a servicios de agua potable, según el reporte de Human Water, que un otro 22% contaría con, un, con servicios básicos o también algunos servicios limitados. Es aún más complejo destacar lo que se ha hecho en, en la meta 621 o en el indicador 621 de los ods 6 de que el reporte de un Water señala que solo un 34% de la población cuenta con servicio higiénico en su domicilio. Pero la verdad es que solo podemos gestionar lo que conocemos y no más del 45% de los países del mundo han informado en, en, este, en este indicador y en el caso de, de nuestra región, la mayoría de los países del Caribe no lo han hecho. Solo cinco países de Sudamérica más cuatro Centroamérica, además de México. Peor aún, el reporte no considera una proporción regional de la población que cuenta con instalaciones para el lavado de manos, más agua y jabón, ya que solo 10 países han entregado estos datos. Entonces, es muy difícil la gobernanza de esta lógica. Pero en síntesis, un hito relevante, a mi juicio ha sido el fuerte proceso de urbanización experimentado en América Latina, más un foco de inversiones que se ha centrado en el ámbito urbano que ha permitido un avance relevante en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy importantes e interesantes todas las aportaciones de, de los panelistas en esta primera pregunta. Y sin más, eh, les quiero plantear la segunda pregunta para continuar con sus participaciones. Eh, ha habido un gran avance en la región, sí, ciertamente, en eso estamos de acuerdo, pero a pesar de todos esos pasos dados, aún queda un importante camino por recorrer para alcanzar la meta con las metas que nos fijamos para el 2030. Si bien el acceso al agua potable tiene una cobertura superior a otras regiones del mundo, aún hay un camino largo por recorrer en materia de depuración, de calidad de las aguas y de gobernanza, entre otros temas importantes. ¿Cuáles creen que son o han sido las principales barreras que se nos presentan para avanzar en el cumplimiento del ODS-6? ¿Qué acciones concretas han identificado para ponerse en marcha y que permitan avanzar más eficazmente? Y muy importante, ¿cómo podemos hacer más efectiva la cooperación regional? Le cedo la palabra eh, en primera instancia a Federico Properci, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. En lugar de, de hablar de, de obstáculos, me gustaría hablar de motores de cambio. Los derechos humanos al agua y al saneamiento son un verdadero motor del cambio. E inspiran a toda la sociedad para lograr el acceso universal. También identifican claramente los roles de los diversos actores en la sociedad. Son es el primero, primero motor de, del cambio. Dos, la disponibilidad de datos es otro motor. La capacidad de saber dónde se encuentra un país en materia de: de progreso para lograr el ODS-6 y cómo se compara con otros países en la región y otras regiones, es un claro incentivo para generar un ciclo virtuoso de, de mejora. Tres, las dos convenciones globales, el Convenio del Agua, firmado en el Zinqui en el 1992, y la Convención sobre los Cursos de Agua, firmada en Nueva York en 1997, son motores y herramientas clave para la cooperación transfronteriza ante los actuales desafíos existenciales relacionados al cambio climático, la cooperación transfronteriza y la solidaridad a través de las fronteras son ahora más importantes que, que nunca. En Latinoamérica, tan solo dos países han adherido a la Convención sobre los Cursos de Agua y ningún país adherió la, al Convenio del Agua. Y por último, la voluntad política es el mayor motor. Estamos en un momento único. En marzo del 2023, los estados miembros de, de, de la ONU y otras partes interesadas clave se reunirán en Nueva York para la Conferencia del Agua de la ONU del 2023. Se trata de la primera Conferencia del Agua en casi 50 años, desde la Conferencia de Mar del Plata en Latinoamérica en el 1977. La Conferencia del Agua de la ONU, de la ONU será una de esas oportunidades que solo se dan una vez por generación para aumentar la voluntad política de abordar la crisis mundial del agua. Gracias, Universidad. Gracias, Federico. Muy amable. Eh, le cedería la palabra ahora a, a Pablo González, si fueras tan amable. Gracias Silvia, muy, muy, muy rápido, eh, sumando un poco al tema de información, creo que, que eso es, es, es sigue siendo un tema clave, sigue siendo un desafío, eh, tenemos, continuamos teniendo balances hídricos, y si no conocemos siquiera un balance hídrico, cómo vamos a poder manejar, manejar el agua, y ese desafío entre la gestión eh, que se da a nivel eh, unidad político-administrativo con la gestión a nivel de cuenca. Tenemos toda la tecnología del mundo, la conocemos, no es una excusa, es un problema realmente de, de, de gestión, más que, más que de, de, de tecnología e información. Eh, avanzar en consensos sociales y políticos, como planteaba hace un rato, eh, creo que eso, movernos de políticas de gobierno a políticas de Estado es la clave. Eh, a veces miramos nosotros los tecnócratas desde las soluciones técnicas, ¿no? eh, pero hay problemas eh, subyacentes, estructurales en nuestros países, que, que no permiten avanzar realmente eh, bien, sosteniblemente armonizar eh, el cumplimiento de todas estas convenciones que tenemos hoy que muchas de ellas a nivel eh, a nivel nacional exigen eh, inversiones en distintos temas que deberían estar articulados pero que lamentablemente muchas veces o super o nos superponemos y hay un, hay un gasto de recursos eh, adicional o realmente en muchos casos estamos tirando para distintos lados, el caso del cambio climático o mitigación del cambio climático con la implementación de energías sostenibles, renovables y demás, que muchas veces dejan de lado soluciones básicas que tienen que ver con realmente reducir eh, los tiempos de, de movilidad, los tiempos de ir al trabajo y a la casa y reducir energías de esa manera, todo eso eh, se pierde y armonizar estas convenciones, estos acuerdos, el cumplimiento de todo esto es clave. Y lo otro que, que creo, y, y lo último que con esto cierro, si uno mira nomás el, el informe de O.S.D. De, del año 2016, en el primer párrafo de ese, primera oración de ese informe habla de, de qué es la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 no hay que olvidarse que es al final eh, un marco de acuerdo político para orientar la cooperación internacional. Y, y creo que, que no debemos de perder de, de vista eso. Eh, los estados a veces tienen es, miran a los, a los objetivos de desarrollo sostenible como una carga mientras que siguen con sus agendas, mientras que siguen con, eh, lidiando con sus problemas cotidianos. Eh, y tal como, como planteaba Carlos, la... Las asimetrías que existen en la región son, son muy grandes, las necesidades son muy distintas, las prioridades son muy distintas y, y los, los 88, creo que son eh, indicadores, de, de 88 metas de, de resultados, que creo que son solamente 16 eh, medibles según la propia OSD, eh, generan es, mucha más complejidad al, al trabajo que hacen los estados. Gracias, Pablo. Eh, te cedo la palabra, eh, Carlos, por favor, adelante Bueno, las barreras conviene mirarlas en lo, que no, en lo que no funciona bien Yo creo que hay cosas que funcionan bien y uno tiene que alimentarlas ¿no? En el caso de nuestro en Chile, eh, el enfoque hay que hacerlo en el agua potable rural Más saneamiento, higiene en este mundo rural Ya que en el mundo urbano tenemos un 99.9% de cobertura ¿Ah? Eh, eh, tanto en, eh, en 6.1 como en, en la meta 6.2 ¿no? eh, pero como, eh, hay que tener claro también de que la mirada hay que hacerla más allá de esto ¿no? y como estamos en la semana del medio ambiente hay que poner mucha atención en, en las metas 6.3 y 6.6 y ¿no? la primera barrera es entonces una suerte de dicotomía entre el mundo urbano y rural que eh, requiere de planes de acción específicos en que no todos los países lo tienen ¿no? ahora en, en el caso nuestro, eh, el principal aporte de, de, de la industria sanitaria sobre la base del de modelo de concesiones que se implementó eh, ha, ha sido no en cobertura de agua potable, no en cobertura de alcantarillado, sino que en el tratamiento del agua servida. Ahí es donde se ha agregado valor. Eh, pero existe una suerte de fragmentación que hace que el enfoque para, de trabajo para el mundo de agua potable rural sea limitado, vaya más lento, Particularmente en saneamiento y en tratamiento de aguas residuales Y aquí hay que hacer lo que Pablo decía, avanzar desde una política de gobierno a una política de Estado. Sumado a eso, y poniendo atención en las metas 6366 y 6 .6, es decir, mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación y el porcentaje de aguas residuales sin tratar, y también aumentando considerablemente el reciclado, y además protegiendo 6.6, eh, y restableciendo los ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo humedales y acuíferos, en este caso es clave el desarrollo de un sistema robusto, de monitoreo de calidad de agua, junto con el desarrollo de normas secundarias de calidad ambiental. Entonces, la segunda barrera relevante ha sido la fragmentación institucional, pero se puede asociar. En el caso nuestro, como experiencia, cuando asumí como director general de agua, teníamos 900 estaciones de monitoreo de calidad de agua, pero solo 67 pozos de monitoreo de calidad de agua subterránea. Hoy día superamos los 1.000. ¿Y cómo se logra esto? Con un convenio con los sistemas autónomos de, de agua potable rural. Ellos son autónomos, pero tienen pozos con los que se puede trabajar conjuntamente. Este, esta cosa de la negociación, del acuerdo, del entendimiento, también lo decía Pablo, es muy importante. Una tercera barrera creo, es que es en mi país y en varios otros países solo se cuenta con un laboratorio central acreditado con normativa ISO. ¿Ah? Incluso hay casos, por ejemplo, en República Dominicana se presta servicio a países vecinos. ¿Ah? O sea, hay una cuarta barrera, y que ha sido muy difícil de superar, es justamente la elaboración e implementación de normas secundarias de calidad ambiental de las aguas. Como saben, aquí no hay un estándar o un parámetro universal o nacional, se debe construir para cada fuente natural. ¿no? En nuestro caso, solo se han elaborado seis, para cuatro ríos y dos lagos, y se aplican solo cinco, porque un tribunal ambiental anuló una parte del procedimiento de una, porque consideró que la participación ciudadana había sido deficiente. O sea, aquí hay una gran deuda y creo que aquí hay un foco de cooperación regional. Nuevamente, y con estos cierros, no se puede hacer una adecuada gestión sostenible del agua sin la propia información. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Oriana, por favor. Gracias, Cecilia. Muy brevemente. Porque mis colegas han dicho ya muchas cosas interesantes, entonces no voy a repetirme, pero quizá concentrándome unos minutos en las acciones uh, para lograr los objetivos. Uh, tres, tres acciones. Uh, la primera es actuar de forma sistémica. Si hablamos de um, depuración, o contaminación, calidad del agua, no solamente hablamos de políticas que interesan al agua como sector sí mismo, si, si podemos hablar del agua como el sector, sino también de otros, por ejemplo, agricultura, uso a, a nivel doméstico, transporte. Entonces, como todas las políticas están, eh, tienen consecuencias en cuanto a la calidad del agua, también todos los ODS están alineados eh, de, de forma sistémica. Entonces, pensar y actuar de manera holística y sistémica. El segundo es no confundir uh, go gobierno con gobernanza. Es eh, necesario um, actuar de manera inclusiva, uh, promover cambios de comportamiento e inclusión y eso solo se puede hacer si todos los actores... Uh, también los actores económicos, presupuestos, están involucrados en un cambio. Por eso se requieren educación, información específica eh, uh, desarrollo de capacidades. El tercer punto con el cual voy a concluir es lo de mirar a, a las especificidades a nivel territorial, porque mirar solamente al promedio nacional no puede aportar mmm, las soluciones necesarias que se, que se pueden encontrar desagregando los datos y promoviendo acciones y soluciones a nivel territorial, o sea, hemos hablado de diferencias, por ejemplo, a nivel urbano, territorial, urbano, rural, periurbano, entonces la, la, la desagregación de los datos y sus análisis a nivel territorial pueden eh, lograr eh, apoyar eh, la, la búsqueda de soluciones eficaz eh, en cada país, pero a nivel desagregado. Esos tres puntos. Gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas por todas sus eh, importantes intervenciones y aportaciones en estas, en estas dos reflexiones que nos, que nos reúnen el día de hoy. Muy bien, creo que eh, ha sido muy enriquecedor escucharlos eh, y tratando de hacer una recapitulación de, de, de lo que se ha dicho el día de hoy, eh, quisiera hacer algunas, algunas reflexiones. Eh, se ha comentado que, eh, pues, dado que el cumplimiento del ODS 6 está orientado hacia una gestión integral de los recursos hídricos, hay que abordar las complejidades que esta visión, eh, eh, pues, presenta, ¿no? Eh, las complejidades como la gobernanza, como las barreras políticas para la gestión transfronteriza, entre otros temas importantes que se destacaron el día de hoy. Eh, también se comentó que si bien los problemas del agua son problemas globales, las soluciones deben adecuarse a las particularidades de la región y a las particularidades de cada país, e inclusive dentro de los países de cada, cada localidad este, dentro de ellos. Se ha comentado que existen grandes diferencias entre las economías de los países de la región y por ende existen diferencias en el acceso y en la asignación de recursos para el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS-6. Eh, incluso dentro de cada uno de los países de la región existen enormes brechas de desigualdad, y eso se ha mencionado eh, en diferentes ocasiones. En muchos casos hay una, hay una desigualdad, de, pues hay un gran sector de la, de la población que, que con grandes carencias, muy por debajo, de lo que se reporta como la media nacional ante Naciones Unidas eh, es aquí creo donde debemos dirigir los esfuerzos y creo que en eso coinciden todos los panelistas en eh, eh, pues apoyar el acceso al agua potable hacia los, la, la población más vulnerable, por ejemplo aquella que se encuentra en las zonas rurales, ese es el reto, hemos avanzado en la cobertura de, de agua potable en menor medida en el saneamiento, eh, pero la brecha de la desigualdad de nuestros países continúa. Lo que bien se comentaba hace un momento como esta dicotomía existente entre el mundo urbano y el mundo rural en nuestros países. Se comentó también que el agua eh, es elemento central del desarrollo sostenible, porque tiene que ver con varios temas, con, con la pobreza, tiene que ver con la paz, tiene que ver con, con la producción, con la agricultura, pero sobre todo se ha hecho hincapié en que tiene que ver con el cambio climático y el medio ambiente. Este, bueno, todos sabemos que los ecosistemas hídricos son los que han sido más afectados eh, por el ser humano, así que el financiamiento climático se presenta como, como algo urgente para el sector agua y este sector debe estar en el centro de las discusiones medioambientales. Eh, también se comentó que es necesario atender el ODS 6 desde un punto de vista transversal, ya que el logro del agua limpia y el saneamiento para todos es esencial para la consecución de los otros ODS de de, y de, para la Agenda 2030. Eh, es urgente pasar de la discusión a la puesta en práctica de soluciones y acciones inmediatas. Eh, se comentó acerca de algunas... Barreras eh, eh, que tenemos para el cumplimiento del ODS 6 como el financiamiento, la falta de datos y la información que asienten muchos de nuestros países hace difícil la comparación, justamente que mencionaba que es importante entre los países de la región. Debemos trabajar en más y mejores datos para para su vigilancia y para su monitoreo y seguimiento a escala nacional y a escala mundial. Pero esto también requiere de recursos. Hay, hay, hay países en nuestra región que requieren de muchos recursos para poder hacer todo este andam, andamiaje eh, institucional para poder llegar con, las, con, los, con, las, con la información necesaria para dar seguimiento a estos temas. Eh, es necesario identificar las brechas y las prioridades para el desarrollo sostenible en las agendas nacionales, identificar los datos con los que se cuenta y llevar a cabo un ejercicio de planeación de presupuestación y de identificación también de las posibles alternativas de financiamiento eh, que resultan indispensables para implementar las acciones eh, que se requieren para avanzar. Tendremos que propugnar cada día por un mayor, una mayor participación de la sociedad, en eso todos estamos de acuerdo. Hay que afianzar a la cuenca como principal unidad de gestión de los recursos hídricos y conseguir una mayor intersectorialidad entre las distintas áreas vinculadas al sector del agua. Eh, creo que el otro tema importante que se tocó fue la gestión transfronteriza, la cual en la región que merece una especial atención. Eh, por último, bueno, no último, pero también este, creo que es importante mencionar eh, la evidente necesidad de reforzar el papel del agua y garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para poder avanzar en otras políticas públicas. Hay que llegar a acuerdos concretos para dar una mayor visibilidad al sector. Eh, es importante trabajar en alianzas en el espacio iberoamericano y reconocer el valor del papel de estas redes que nos reúnen en esta semana como aglutinadoras pa, para eh, los principales. Eh, eh, pues como los principales actores en la gestión de los recursos hídricos, se requiere el compromiso de todos los países e instituciones para acelerar el progreso del ODS 6, con respuestas, ya lo decía, pues concretas, compromisos muy claros para involucrar a la región activamente en el camino hacia la Conferencia del Agua del 2023. Eh, eh, se mencionó también que hay que reforzar el trabajo de la gestión integrada de los recursos hídricos, ya lo había mencionado, como condición indispensable para alcanzar las metas del ODS-6, eh, poniendo especial atención en las cuencas transfronterizas, dadas su relevancia geográfica e hidrográfica en la región. Y aquí mencionábamos las diferencias este, que hay en, en cada uno de nuestros países este, que, que, que pues, llevan a también diferenciar las soluciones. No hay una solución igual para todos los países. Tenemos el compromiso a nivel internacional de llegar al cumplimiento de, de las metas establecidas para el 2030, pero ciertamente es diferente y es, eh, eh, pues sí hay que diferenciar la manera en que cada uno de los países puede avanzar en el cumplimiento de estas metas. Eh, ahí, pues por supuesto, también se mencionó la necesidad de formar profesionales y especialistas, así como de eh, impulsar el desarrollo de capacidades institucionales, contribuyendo a una gestión multilivel, coordinada, que avance en la gestión integrada de los recursos hídricos, eh, avanzar en el, en el consenso, en consensos sociales, eh, mencionábamos eh, también eh, la manera de no confundir gobierno con gobernanza hay que promover la inclusión de todos los actores, eh, y bueno, finalmente eh, yo no quisiera dejar de mencionar que es necesario también la participación de eh, eh, pues muchos actores, ¿no? el, el, el tema del cumplimiento del ODS-6 y el tema del agua no es un tema que se pueda hacer de manera eh, aislada, de manera eh, pues, sí, unilateral, son, son, son cuestiones que superan los espacios nacionales, eh, por tanto debemos trabajar de manera conjunta en nuevos enfoques para hacer frente a los desafíos eh, que nos presenta el desarrollo sostenible y en particular para, para enfrentar este complejo, eh, pues esta complejidad para el logro de un enfoque integrado del, del, del, del, del manejo de la gestión de los recursos hídricos. Por ello, la cooperación regional cobra una mayor relevancia y en el ámbito iberoamericano estamos haciendo grandes esfuerzos, eh, eventos como esta semana iberoamericana del medioambiental que se está llevando a cabo eh, y con la que estamos inaugurando el día de hoy, eh, pues son, son, son caminos, son, son pasos muy, muy fuertes hacia esa construcción de una agenda medioambiental iberoamericana. Eh, Finalmente, no sé si espero que no se me haya ido algo muy importante de, de, de sus reflexiones tan interesantes, eh, pero creo que, eh, pues para no dejar a nadie atrás, este como como como es nuestro objetivo eh, en el cumplimiento de la Agenda 2030, pues no se puede solo, no se puede aisladamente cada uno de nuestros países de la región. Hay que unir esfuerzos y para ello la cooperación regional es indispensable eh, pues yo les agradezco muchísimo eh, creo que ha sido una sesión bastante enriquecedora tenemos creo muy claro eh, cuáles son las prioridades cuáles son las dificultades cuáles son los pasos a seguir y pues yo creo que hay que trabajar sobre ellos entendiendo la complejidad del tema y entendiendo que cada uno de nuestros países tiene condiciones muy específicas. Así que eh, les agradezco nuevamente, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los organizadores y los invito, invito al público a que siga conectándose a las distintas sesiones que va a haber en esta semana. Muchísimas gracias a todos, fue un gusto y un placer. Gracias.